Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión, voy a abrir este paquete. Eh, no estoy por perder mucho el tiempo. Porque como pueden ver ahora, ya es muy tarde. Y estaba esperando para abrir esto porque... Estaba una pieza que me llegara... Bueno, estaba otras cosas que me llegara que va con esto. Pero no estoy por perder... Más tiempo. Si estoy hablando bajito es porque... Es... RUNCAM bueno es una cámara de acción de la marca RUNCAM seguro eh, segurito segurito que ponen que tú dices seguro que no sirven para nada ah, pero sí, con la cámara me deberían haber llegado unos filtros también pero no lo veo De la cámara vamos a ver si están aquí abajo ok sí, aquí están a los filtros que deberían venir se ve ahí, son unos filtros ND para el halo que dejó en la cámara eso fue viendo reviews de otras personas que lo vi y aquí está cable micro usb okay. uh, uh, que la entrada solamente puede ser 5 voltios como máximo solamente se aporta 5 voltios esta es la versión 2 eh, yo no bueno yo no lo pedí así que viniera con, con unos tornillos Uy. viene con un cable este cable es para Este es la versión dos de la cámara que si no, se puede conectar se puede conectar a la computadora para configurarla y sacarle la información por aquí no la configuras por la cámara y esto es que esto para sacar información con la micro sd que se pone aquí que yo voy a poner una micro sd sí. esta de es la versión 2 así que esta está 256 voy a poner una de 126 creo que este es el puerto de cable este es solamente dos cables de alimentación si tengo dos, tengo el cable para poder configurar con el por medio de del... De, de Betafly... Betaflyer O... decir, eh, sí, por medio de programa de, de, de, del programa del... Se si me fue ahora mismo el nombre Eh... Betaflyer Sí, creo que Betafly Del drone Y se este soporte Soporte no de esta cámara O oh, sí así Bueno Yo no lo pedí como el soporte Pero me lo manda bueno, me mandaron un soporte Más pequeño Como quiera este soporte Yo lo voy a imprimir otra vez Esta es la cámara Vamos a ver manual Está en chino Aquí en okay, está en inglés y lo que lo compone Es el puerto 4 que sería mi USB Como ¿Cómo conectarlo? En la tarjeta contadora, de, de, de. los modos para poner la memoria y para poder sacar la información para descargar la aplicación, la rucan es para poner, es decir con módulos QR tú lo configuras en el celular genera un código QR, enciende la cámara y se lo enseña y la cámara coge las configuraciones estas son algunas que puedes coger esta como máxima obviamente igual está aquí en, en esta en esta, casi no ha estado esta, esta si, si me da para grabar aquí en la mesa algo y quiero tener mucha resolución de usar en la mesa eh, yo uso una memoria que va a soportar una visora de vídeo o también quitarme las especificaciones de la camarita como, ah, soporta 256 voy a poner en la mitad voltaje máximo por USB el consumo 500 mAh como máximo 16 gramos pesa Una, un FOT un ancho de campo 155 y lo que soporta aquí en resoluciones 4K es decir 2000 y pico P el 4K que te soporta después está de 2000 2.2 es 7k ah, ok tiene un 4k más alto que este este era el 4k de la de la primera generación de la cámara así en este video no lo voy a probar porque ya se va a poner drone <risa> ahora fue que así como fui a agarrar el drone me recordé no este esta base a mí no me sirve yo como quiera bueno lo voy a poner aquí y voy a mover la cámara porque no estoy este video va a ser rápido voy a imp... sí yo el que me compré no fue con esto esto lo pusieron para esta cámara pero no la base que yo voy a usar yo voy a imprimir este módulo voy a un poco a la cámara ahí. este que puedo poner tanto parada como acusada la cámara porque me lo permite porque esta cámara permite varios modos y uno ya que me gusta mucho es este que es poder girar la cámara en diferentes ángulos porque tienen girocopio interno para es decir si quiero ponerla vertical o horizontal a la, la imagen que quiero grabar y eso me gusta para mí puede ser una mejor calidad mi video en un futuro y estar ah también como yo esto lo puedo lo voy a usar en este drone y en otro vehículo me compré este módulo no me quita este módulo para son para GoPro para usar la GoPro sin batería pero en mi caso yo lo voy a usar para esta cámara este módulito es, es soporta de 4S hasta 6S y yo pienso que tengo aquí esto aquí que es un adaptador Creo que tengo uno de ellos por ahí para cambiarlo, es decir, sacarlo de aquí y cambiarlo. Ah, no, está soldado. Entonces tendré que ver cómo lo hago. Porque que si quiero seguir usando este. Por si algún día nadie sabe, me da por eso una GoPro en, en este dron o en otro dron que tenga. Si sí, todavía no, no le he puesto a funcionar este dron. Lo iba a hacer, y lo iba a configurar y después vi que en beta fue a, ir a muchas cosas que tienen que configurar Y no he tenido mucho tiempo para manejar el, simul el simulador Así que, será más cuando el verano pues Aquí está más o menos frío, aunque siempre ven la temperatura en mi cuarto que es más o menos caliente Pero la temperatura siempre aquí, por la zona de mi cuarto es fría Y el clima, donde estoy viviendo ahora entonces, eso es todo, solamente quería enseñarle Que tengo que tener una nueva cámara Aparte de esta Ah, y también de que Creo que lo dejé ahí por la pantalla Yo siempre cuando Cuando, edita, es decir, cuando yo editaba Y tenía que comprimir la, la, Las escenas en el programa Es decir, renderizarlo Se hacía con una calidad mala Porque la calidad yo no sé cómo que la toma El programa que yo uso Para editar y me fijé, de ahora en adelante el video va a ser un poco más con mejor calidad. Y como ven, están los visitas de fondo ahí. Que me hicieron gracia. Porque esta funciona mejor para la voz. Pero esta funciona mejor para los golpes. Ven, esta es está y así. Bueno, de Ibareo. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo Y adiós.